Hola de nuevo, soy Marta Mesa y en este vídeo explicaremos las etapas de la Guerra Civil. Primera etapa, las batallas en torno a Madrid, de julio 1936 a marzo 1937. Tras cruzar el estrecho con la ayuda inestimable de la aviación italiana y alemana, las tropas sublevadas de África avanzaron rápidamente hacia Madrid, para tomar la capital, símbolo del poder republicano. Sin embargo, Franco, convertido en jefe del ejército del sur, supuso una primera demostración de que el ejército de África no estaba dispuesto a abandonar a los suyos, aunque eso les retrasó el avance a la capital, prácticamente indefensa. A finales de octubre, los sublevados se hallaban ya a las puertas de Madrid. La república ordenó la movilización general para salvar a la capital. No pasarán, Madrid, tumba del fascismo. La ciudad fue duramente bombardeada, incluyendo la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria. Fracasado el intento de entrar en la capital, los sublevados emprendieron maniobras envolventes para aislar a Madrid. Para terminar, la Batalla del Jarama y la Batalla de Guadalajara son las más significativas de este periodo. La segunda etapa es la Campaña del Norte, que va desde abril hasta octubre de 1937. Ante las dificultades para tomar Madrid, Franco decidió abandonar el ataque a la capital y concentrarse en la zona del norte por su importancia industrial y minera. Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde había fracasado la sublevación, quedaron aisladas del resto de la zona republicana. Guernica fue arrasada por la aviación nazi. La República, para aliviar la presión militar en el norte, desencadenó un ataque en Brunete y más tarde en Belchite. La conquista de la cornisa cantábrica proporcionó a Franco una importante área económica prácticamente intacta que puso a su servicio. La tercera etapa de esta guerra es el avance hacia el Mediterráneo, que surge desde noviembre de 1937 hasta junio de 1938. A finales de 1937, los mandos republicanos son conscientes de que la guerra está siendo perdida. El general Vicente Rojo asume el mando de las operaciones e inicia una ofensiva sobre Teruel, la Batalla de Teruel, que fue ocupada por los republicanos. Pero en febrero de 1938, el ejército de Franco volvió a ocupar Teruel y desencadenó la Campaña de Aragón. El territorio republicano quedó dividido en dos zonas, una de las cuales era Cataluña, aislada del resto. La cuarta etapa de esta guerra fue la Batalla del Ebro y la ocupación de Cataluña que transcurre entre julio de 1938 y febrero de 1939. La llegada de nuevo armamento soviético a través de Francia permitió a los republicanos lanzar su última ofensiva. La Batalla del Ebro fue la más dura de la guerra. Empezó el 25 de julio de 1938, cuando un ataque republicano logró cruzar el Ebro. ...y avanzar tímidamente hacia el interior... ...Franco consiguió detener el ataque. El ejército republicano había sido derrotado... ...y sus fuerzas mermadas y desorganizadas... ...Franco decidió emprender la ofensiva definitiva... ...sobre Cataluña. En febrero, las tropas franquistas... ...alcanzaron la frontera francesa. La quinta y última etapa fue el final de la guerra que transcurrió entre febrero y abril de 1939. La República únicamente le quedaba la llamada Zona Centro, que estaba compuesta por Madrid, La Mancha y Valencia. Una sublevación dirigida por el coronel Casado contra el gobierno republicano en Madrid fue el mazazo final para la República. Se hizo con el control de la ciudad tras una fuerte lucha para poner fin a la guerra. Negrín trató de negociar una paz honrosa con Franco. El 28 de marzo de 1939, las tropas de Franco entraron en Madrid sin la menor resistencia. El 1 de abril, Franco firmó en Burgos el último parte de la guerra. Cautivo y desarmado, el ejército rojo, españoles, la guerra ha terminado. Espero que este vídeo os haya servido para preparar el tema. Hasta próximos vídeos. Si te gusta, dale a like. Y así colaboras con nosotros en seguir mejorando. ¡Beso!